buenas tardes, ¿cómo Hello. estás? ¿Se escucha? Sí, te escucho Hola Paola, ¿cómo estás? Bien un y contento a, a todos los amigos sí, sí, sí. televidentes sí, sí, sí. Ahí está Roberto Saludos a Roberto Ahí está el primo Roberto frío. Yo aquí tengo un calorcito, aquí la temperatura está un poco, un poco más tibia Bueno, aquí se está La ciudad de sabe. Miami, la ciudad del sol en cualquier momento, César, aquí tú vas a ir cayendo nieve. Ya está el cielo, la temperatura, unos 36, 38 grados Fahrenheit, a punto de caer nieve aquí en Nueva York. Así es. César, entonces tú estás bueno, con calorcito. Sí, aquí la temperatura está muy agradable, definitivamente está en los... Eh, 77 grados, o sea, bastante fresca para uno andar todavía en pantalones cortos aquí en la ciudad de Miami o sea que no le envidio nada, nada a Roberto que está ahí con, <risa> con varios abrigos <risa> puestos y es la fácil sí. eh, Robert, eh, César, tenemos hoy un Así tema es. muy importante en, en, en tu segmento vamos a hablar de las cancelaciones de funcionarios del gobierno y de los despojos de vehículos a los militares vamos a hablar de ese tema Sí, miren, en primer lugar, me preocupa mucho, en vista de la más reciente sustitución de dos funcionarios del gobierno, eh, la, la joven eh, mi, ex ministra de la juventud, eh, fue sustituida, porque ella a su vez sustituyó a otra ex ministra de la juventud también por presuntos casos de corrupción. Eh, se sustituye también al, al al cónsul de Juan también por presunta venta de visas. Y yo digo, mira, yo saludo que el presidente de la República esté atento, esté pendiente a, a estos posibles casos de corrupción en el gobierno, pero si no hay una, una prueba definitoria de lo que se le está acusando, yo pienso que deberían suspenderse, porque cuando vienes a ver, eh, la persona no es, no es culpable y ya le han manchado su nombre, no necesariamente que permanezca en el cargo, pero le han manchado su nombre y su honra. Eso por un lado. Eh, muy, muy ligero, muy rápido, con esos casos. Porque hay otros casos, el caso casualmente ahora que se, se le va a, conocer, se va a conocer el fondo de la acusación de uno de, de, del caso donde está el ex procurador. Ahí hay ministros del gobierno que no han sido ni siquiera tocados ni llamados. Entonces, para algunos, para los infelices, el, el presidente tiene la mano rápida y dura pero para los, los altos mandos del gobierno, no ni siquiera los llaman para preguntarles. Entonces, pienso que debe ponerse la atención eh, a esto, eh, tomar las cosas un poco más despacio. No creo que, que los amigos del PRM sean tan voraces en ir al gobierno a querer eh, hacer eh, actos de corrupción de esta índole que se le, se le está acusando. Pienso que es más la, la incapacidad, la la inexperiencia realmente, la falta de, de experiencia en este nuevo Estado, pero bueno, que al final se haga un debido proceso, se investigue y no se esté eh, suspendiendo y cancelando funcionarios para ser más populismo, que le encanta al presidente de la República ser populista, ser gracioso para que lo aplaudan. Eso por ese lado. Por otro lado, con el tema de los eh, militares que pensionados, gente con 20 años, generales, con 15 años pensionado, le, de manera deshonrosa le retiraron su vehículo de uso personal asignado por la Fuerza Aérea por, eh, algunos, o por algunos otros eh, cuerpos castrenses y le quieren echar el dado a la magistrada Jenny Berenice. Eh, eso no está bien, pero lo que pasa es que como Jenny, la magistrada ha asumido, este, vamos a decir, el ser paladín de la justicia, entonces eh, se le quiere ahora y también adjudicar una función que no es de ella. Y creo que el Contralor General de la República debe explicar bastante claro la acción de ese empleado, que no creo que ese auditor que estaba en las Fuerzas Armadas actuara por sí solo, llamara a los generales y dijera que fuera una instrucción de Jenny Berenice. Es decir, que ese funcionario de la Contraloría actuó bajo la orientación sin lugar a dudas, de alguien de la Contraloría. Eso tiene que ser explicado al país. Eso es muy delicado, es muy peligroso. Que un funcionario medio o de tercera categoría de una institución como la Contraloría General de la República esté amenazando y esté actuando en nombre de la justicia es extremadamente peligroso y delicado. César, es eh, mira, eh, eh, cuando tú mencionas la destitución de eh, exfuncionarios eh, de este presente gobierno en el caso de dos exministras de la juventud entre otros eh, casos eh, que quizás no han sonado tanto eh, pero yo entiendo que el presidente está haciendo eh, lo debido, ahora eh, hay que ver esos eh, altos eh, colaboradores de este gobierno, funcionarios también que quizás eh, no hayan eh, presentado la debida prueba para poder suspenderlos de sus eh, puestos o separarlos del tren administrativo eh, de gobierno. O sea, creo que el presidente está haciendo lo, lo, lo adecuado, lo que habría que ver y, y me gustaría saber cuáles son esos eh, funcionarios que no están siendo llamados por la justicia y que tú entiendes que deberían ser llamados por la justicia. Bueno, pero muy sencillo. El ministro de la presidencia fue el más grande constructor de las cárceles que construyó eh, el hoy, eh, somet, eh, eh, ¿cómo se llama? Sometido a la justicia, ex procurador Jean-Alain Rodríguez. Yeah. Su empresa, dicho por él mismo, es la más grande, una de las más grandes constructoras donde se supone que hubo sobrevaluación, donde se supone que hubo, que hubo dolo, y a ese señor ni siquiera lo han llamado para preguntarle algo, ni siquiera lo han llamado. Entonces, la justicia es igual para todos. El Ministerio de Público Independiente tiene que ser independiente de verdad para todos porque entonces o sea, es, este es, es, es, ministro es, de la presidencia es, es intocable tú, tú que, bueno, tú quieres decir que Jenny Berenice o la magistrada Miriam Germán están siendo selectivas a la hora de presentar casos ante la justicia de funcionarios públicos yo no estoy diciendo que están siendo selectiva. estoy diciendo que con la misma ligereza que el presidente de la república quita ministros ministras, directores suspende, ponen investigación a los chiquitos, también que ponga a los grandes. Te faltó también gobernadoras. Es gobernadora eh, también. En los casos, <risa> bueno, cuando hablo de un gobernador equivale a un director general. Eh, hay, en todos ya. los ámbitos ha habido casos, pero en, lo, eh, en los casos grandes, en los casos gordos, no pasa nada. Entonces decía el magistrado Camacho en estos días que no había... No había gente intocable, pero sí, las hay. Y ahí están, ahí las vemos. Y no con esto no decimos que nadie es culpable o no. Yo creo que estamos claros. Pero si en uno de los casos eh, eh, más notados de corrupción, que es el de la Procuraduría General de la República, de la acción de Guillermo Rodríguez, de los actores principales es eh, en la construcción de las cárceles, que se ha hablado tanto. Ni siquiera lo han llamado para preguntarle, o por lo menos si lo llamaron, no se ha hecho público. Entonces, bueno, yo pienso que debe ser menos, igual para todos. A eso que nos referimos, estimado eh, Robert. Mira, eh, César, eh, me gustaría que preguntaste: ¿cómo te sientes usando un dolente de sol sin tener el aumento? <risa> <risa> ¿Te gustó? ¿Eh? Son, como que sonó eso, bueno, bullying eh, César. Esto, eh, eh. Bueno, sabes que la envidia es libre. Eso, eh. <risa> ay, ay, ay, ay. Bueno, pobre ¿Eh? No eso, de sol, no, él, no él, lo que pasa es que está contento de verme con, con lentes de sol ahora. Él está feliz. ¿Pero sabes oh, de qué pues, se trata, eh. Paula, al final? Al final, oh, eso ajá. quiere decir... Es, es un metamensaje. Que aquí en la Florida aparezcan unos lentes que le sirvan a él y con gusto se los voy a llevar. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. César, mira, mira esperamos, César. esperamos tu regalito que nos traiga de, de sí, Miami. Estamos en Navidad. Claro. Tiempo de compartir, de dar. Sí, señores, se vayan. Vamos a dejarlo con estos últimos toques saludos del día de hoy. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Deltan Flash, el senador Franky Romero, Ávalo, Asociación Duarte, los Alma, Colizano, Agua María, Ingeniero Hermero Cava, Amado Construye, Palmares Mall, Loteca, también Evaluna Rental Dress, Electromuebles Tony nuestra empresa Teleno. César, te mando un, un frío saludo desde allá. <risa> un abrazo, saludos de aquí de Florida. Gracias César por siempre mantenernos informados de, de muchos temas interesantes y donde quiera que tú estés, no nos dejas, siempre está ahí con nosotros. Muchísimas sí. gracias César.